Hola, mi nombre es Carlos, hace 14 años que vivimos aquí en Cabrils, con mi familia somos cuatro, mi mujer y dos hijos, y bueno, eh, hicimos esta alternativa de las placas solares, ya que el consumo en casa es todo eléctrico, tenemos un coche eléctrico, tenemos aerotermia, tenemos toda la cocina, electrodomésticos, tenemos piscina, y bueno, todo esto sumaba mucho en el consumo y necesitamos una ayuda para, para minorarlo. Entonces, esta fue la alternativa perfecta. Conocimos a Electroflux a través de Sunfields, que son los distribuidores en España de Sunpower, y ellos nos proporcionaron un listado de webs de instaladores. Eh, mirando esas webs, la que nos dio más confianza, nos pareció más prof profesional, fue la de Electroflux. Con Electroflux, el trato desde el primer momento fue muy bueno y estamos muy contentos con la instalación porque fueron muy rápidos. El asesoramiento también fue muy bueno, eh, a través de Jordi, que siempre nos indicó todas las bondades de las placas solares. Una de las cosas que me sorprendió es el tema de la aplicación, que puedes ver el rendimiento de las placas solares en todo momento, ya que estando fuera de casa puedes consultar siempre desde la aplicación muy fácilmente. Lo que más me ha gustado de Electroflux ha sido el trato tan cercano que hemos tenido siempre desde el primer momento, ...y lo atentos y agradables que han sido siempre conmigo... ...por este motivo no dudaría en recomendarlo".